La variedad de programas informáticos, páginas web, fuentes de información y herramientas digitales que puede usar un docente es cada día más grande y variada, y con esto las posibilidades de acceso a la información y de creación de recursos educativos se incrementan exponencialmente. El docente, en cualquier nivel educativo, debe ser capaz de exponer ideas a sus estudiantes y el uso de diapositivas electrónicas, se ha consolidado como la actividad principal para hacerlo. La realización de presentaciones electrónicas es quizá una de las tareas más comunes para los maestros. Desde hace más de 20 años, las exposiciones en clase se hacen de la mano de una serie de diapositivas que pueden ser recicladas, compartidas y mejoradas previo a su uso. Un buen diseño de diapositivas contempla no solamente el aspecto visual, lo estético o llamativo, sino la inclusión de ideas clave, viñetas o ligas en lugar de largos fragmentos de texto. Una de las estrategias didácticas más arraigadas en el gremio docente es la exposición, por lo que las presentaciones electrónicas, junto con el pizarrón y el GIS o marcador, son valoradas como herramientas fundamentales, tanto para los discursos propios como para pedirle a los estudiantes que sean ellos quienes expongan.